Unidad de asistencia remota, UAR. Telemedicina, la tecnología a favor de la salud. ¿En qué consiste la unidad de asistencia remota, UAR? A través de las nuevas tecnologías de telecomunicación, brinda atención médica especializada y asesoramiento calificado a los servicios médicos de las empresas ubicadas en zonas geográficas de difícil acceso, en forma inmediata, las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cómo funciona esta unidad? Genera una comunicación directa entre la UAR y el servicio médico de la empresa. Facilita la interacción del servicio médico de la empresa con la UAR en caso de requerirlo, para así enriquecer el análisis de la situación médica a fin de que el servicio médico adopte las decisiones de atención que considera adecuadas. Permite compartir parámetros vitales del paciente. La UAR también contempla Asesoramiento tecnológico en equipamiento sanitario y conectividad remota. Capacitación en asistencia remota por telemedicina para personal sanitario de la empresa. Contención psicológica para el empleado y para el personal sanitario. Servicio de interconsultas especializadas en línea con centros de referencia de alta complejidad. Capacitación a las empresas en socorrismo y reanimación cardiopulmonar. RCP, alcance del servicio. A través de la Unidad de Asistencia Remota, UAR, ofrecemos asesoramiento médico al servicio sanitario de la empresa, basado en protocolos internacionales de telemedicina, con estas características. Disponibilidad permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año. Seguridad y confidencialidad de los datos médicos transmitidos. Interconsulta en línea, con instituciones médicas de alta complejidad, en caso de que la asistencia lo requiera. El servicio ofrecido no incluye el equipamiento del área médica de la empresa. UAR, Unidad de Asistencia Remota.